madre de familia envenenó a sus tres hijos. Una niña de tres años y un bebé de un año y medio perdieron la vida intoxicados por una sustancia. Mientras que la tercera, una menor de cinco años, aún se debate entre la vida y la muerte. La mamá de estos infantes habría alquilado un cuarto junto con sus tres hijos. Hilda de cinco años, Nicole de dos y Neymar de uno. Es en ese sentido de que, según refiere la, la dueña de, del inmueble, esta señora había alquilado este inmueble el jueves 23 de agosto. Entonces, ella el día sábado, cuando se, se prestaba a salir, golpea la habitación donde estaban alquilado esta señora con sus tres infantes, ingresaron al interior del, del inmueble y lastimosamente pues pudieron verificar de que tanto la mamá, Tulma como los tres hijos se encontraban en, en el suelo. Estas personas han sido evacuadas al hospital Daniel Bracamonte, pero lastimosamente ya llegan sin signos vitales eh, Nicole de dos años y Neymar eh, de uno. Es en ese sentido de que inmediatamente el personal de, del hospital eh, logran estabilizar a la, a la niña de cinco años y también a la mamá. La, la niña de 5 de años eh, se encuentra delicada de salud. A la fecha, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia registraron dos infanticidios y cinco tentativas en lo que va de este 2018. Bueno, eh, de a grosso modo le, le podemos dar, tenemos eh, dos casos, intentos hemos tenido también una cosa de cinco. Eh, eh, me gustaría que también lo podamos analizar este aspecto porque eh, imagínense un caso anterior que hemos tenido eh, de la propia mamá que le ha quemado las manitas a su niña, por ejemplo no. estamos llegando a extremos, la falta de comunicación realmente nos está llevando a muchos extremos, ya sea con nuestros niños